Ahora vamos a realizar una actividad muy especial. Ya terminamos en líneas generales la clase de hoy de protocolo de redes sociales. Pero tenemos que seguir trabajando el tema. Entonces vamos a tomarles el tiempo y entrar a booklick.com desde el enlace de nuestro perfil de la Q. Voy a subirlo al Microsoft Teams para que el acceso sea mucho más fácil. Ahí hay una carpeta que se llama contenidos digitales. Y en esa carpeta de contenidos digitales hay un protocolo de interacción en redes sociales de los ministerios y entidades nacionales. Ese protocolo o ese documento, ese protocolo de interacción, lo vamos a leer. Vamos a leerlo y cada uno de nosotros, cada grupo, va a, hacer, va a preparar una pequeña presentación de cinco minutos sobre el video. Después de esa presentación de cinco minutos eh, que vamos a preparar, vamos a subirla de nuevo en Flipgrid a través de un integrante del equipo. Es una presentación oral y vamos a cerrar la actividad el día de hoy.